Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a jugar Pokémon GO desde la comodidad de la casa, ¿ok? De una manera súper fácil, súper sencilla con nuestra herramienta y la ventaja de todo esto es que vamos a poder visitar lugares, vamos a poder capturar Pokémon, vamos a poder tener eh, Poképaradas Vamos a poder, eh, bueno, literalmente jugar Pokémon GO, pero no vamos a tener que salir de nuestra casa, ¿ok? De esta manera ustedes se van a poder eh, convertir en un gran maestro Pokémon gracias a nuestro software, ¿ok? Sin la necesidad de movernos y esto es bastante útil Bueno chicos, para jugar Pokémon GO desde la casa vamos a necesitar nuestra computadora Y vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare iAnyGo -E Toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan descargar, instalar el software y también deben obtener una licencia. Registran la licencia con el programa y ya luego podemos ejecutar el programa como administrador. Esta es la interfaz del programa. El programa nos da tres opciones. Una vez seleccionado vamos a darle a entrar teniendo en cuenta que nuestro teléfono tiene que estar conectado con el cable USB. Y bueno chicos, aquí ya el programa nos indica en dónde nos encontramos. ¿ok? Estamos en algún lugar de Colombia y vamos a suponer que nosotros queremos irnos hasta los Estados Unidos. ¿ok? Entonces aquí podemos colocar o las coordenadas, las coordenadas exactas, o también podemos colocar una dirección en particular. Para este ejemplo yo voy a buscar la ciudad de Las Vegas, ¿ok? Las Vegas, Estados Unidos, Las Vegas, Nevada. Le damos a buscar... Aquí el programa nos da varias opciones. Nosotros, en este caso, vamos a seleccionar Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. ¿okay? Aquí nos va a mostrar dónde estamos y hasta dónde vamos a ir. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es el teléfono. ¿okay? Quiero que vean la pantalla del teléfono porque vamos a eh, hacer el traslado, la teletransportación. Ok. Una vez que nosotros hayamos seleccionado los puntos, leamos donde dice Empezar a Modificar. Aquí nos da unas advertencias, marcamos la casilla y le damos en Continuar. Y ahora fíjense en la pantalla del iPhone de Pokémon GO. Boom, Ya estamos en Nevada. Ya estamos en Estados Unidos. ¿ok? Y esto no solamente funciona en Pokémon GO. Bueno chicos, el movimiento de punto único es bastante interesante porque nos permite trasladarnos del punto A al punto B a una velocidad determinada. Una vez que nosotros seleccionemos la opción y que tengamos el dispositivo conectado, le damos en entrar y bueno, aquí nos va a detectar la ubicación, ¿ok? Donde nosotros estamos, que en ese caso, bueno, mantiene la última ubicación que ha sido Las Vegas, Estados Unidos. Entonces bueno, vamos a ampliar un poco el mapa para que más o menos vean cómo funciona esto ¿okay? Ya después de estar aquí en el mapa, nosotros podemos seleccionar varios puntos ¿ok? O un punto determinado De hecho ya estamos en el punto A, nosotros seleccionamos el punto B Y aquí podemos eh, colocar una velocidad determinada Como si estuviésemos en una bicicleta o en un carro. Yo en este, en este ejemplo voy a colocar una velocidad tan rápida. Voy a poner 14 kilómetros por hora. Más o menos. Ok. Y bueno, ya después de seleccionar la ubicación. El punto. Ya es cuestión de darle clic donde dice empezar a moverte. Ahora le damos clic donde dice empezar a moverte. Y listo. Y ahí ocurre la magia. Ya ahí nos estamos trasladando eh, en la velocidad indicada. Y listo, ya. De esta manera, esperamos a que el recorrido finalice, ¿ok? Pero el recorrido va a depender de la distancia, del trayecto, absolutamente de todo. Y, ahí, y a medida que nosotros vayamos avanzando, pues obviamente nos irán apareciendo los Pokémon. Entonces ya es cuestión de simplemente seleccionar un Pokémon y capturarlo, ¿ok? Que es complicado, es complicado porque no todos los Pokémon... Son fáciles de capturar Pero vamos a tratar de capturar este Leiliba Con esta Red Ball Entonces le lanzamos la Pokéball, Esperamos a ver si lo logramos capturar No pudimos No pudimos Pero el programa, como se pueden dar cuenta Funciona sin ningún problema Entonces listo, ya el recorrido ha finalizado Ya como pueden observar Ya hemos terminado el recorrido Y listo Ahora vamos a intentar utilizar el otro punto Okay, que es este de acá, movimiento multipunto este es bastante interesante porque no es el punto A al punto B del punto de origen al punto de llegada sino que este nos permite seleccionar varios puntos a la vez vamos a seleccionar el punto 1 vamos a seleccionar el punto 2 vamos a seleccionar el punto 3 el punto 4, el punto 5 y así podemos seguir seleccionando los puntos que nosotros la cantidad de puntos que deseemos de igual forma vamos a seleccionar una velocidad. Vamos en este caso a irnos en carro. Y vamos a darle donde dice empezar a moverte. Fíjense la pantalla del teléfono. Y fíjense que ya el muñeco se está empezando a mover. Ya nos estamos empezando a trasladar. A medida que nos estamos trasladando. Van a ir apareciendo los Pokémon. Ya vamos a llegar al punto 1. ¿okay? Y bueno, así sucesivamente. Incluso van a ir apareciendo obviamente gimnasios. Si hay gimnasios en el lugar. Pues podemos... Eh, ir al, al gimnasio y también podemos ir capturando los Pokémon, así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá espero que les haya gustado, recuerden dejar su like si les ha gustado el video también los invito a que se suscriban a este canal toda la información va a estar en la descripción del video de este software, así que espero pues que les haya gustado nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye